a escuchar ayer, ya Sí, muchísimas gracias a todo el equipo. Eh, vamos a conversar sobre eh, tres temas y quiero de manera particular eh, explicar lo que ahorita decía con relación a lo de Camacho. No no pretendo yo aquí defender a Camacho, de hecho yo cuando escuché lo de su declaración jurada, entendí que inmediatamente debió ser investigado eh, esa, esa fortuna que, que tiene este señor que era maestro y que hoy es... No, que era, no, que todo el tiempo ha sido maestro. Sí, la única que, profesión que tiene esa. Eh, pero Ganaba momento, 8 mil pesos hasta Leonel Fernández te lo digo, que en le aumentó el sueldo a, más o menos. Con relación a, anteriormente, a, no a ser diputado ¿Eh? y que tenga tres mil millones de pesos declarados. de, declarado. era de No, no, no, de escuela. De escuela, de escuela. escuela. De escuela. Inmediatamente debió ser, debió ser investigado y sí, ¿verdad? Porque aparentemente hay alguna situación ahí, sometido a la acción de la justicia. Ahora bien, yo le compartí a ustedes, muchachos, eh, el, el artículo 49 de la Constitución, que es lo que yo quiero explicar aquí con relación a, a nuestro planteamiento, que independientemente de que una persona eh, sea lo que sea, usted en la calle, en un sitio público, independientemente de que haya esa, esa libertad, no puede estar agrediendo a las personas, sea corrupto o no lo sea. Porque esta libertad de, de, de expresión tiene precisamente un límite, pero tampoco puede el, el, el funcionario hacer uso de su poder para arrebatarle el derecho que tiene el otro a la libertad. Y por eso eh, me uno ahí con Sócrates, cuando estableces, ah, bueno, alguien te, te vociferó algo con pero lo que tú oye, no estás de acuerdo. Oye, Entonces Yerian. ve al tribunal correspondiente y sometelo a la justicia. Pero oye, Tampoco Yerian. lo puede someter, eh, a, a reducirlo a prisión, eh, así, a, abusando precisamente oye Oye, esto, oye esto tu si, tú sometes, si tú pones una balanza lo que hizo el muchacho y la reacción de Camacho y su gente, yo pienso que quien tiene más razón es el muchacho, ¿sabe sí, por qué? Sí, pero, pero es con relación a la prisión. Qué? ¿Sabe por qué? Porque el problema es que él actuó por la indignación propia de una sociedad, en una nación donde cosas como estas pasan y nadie dice nada nadie fue capaz de decirle a Camacho de preguntarle a Camacho de dónde tú sacaste tu pero, pero oye lo que el, oye, en función de que, o él que lo el hace, presidente él lo hizo en función de que le brindaran cerveza también pero oye oye o sea, oye lo que, que pasa ni siquiera lo aquí. hace ni siquiera ni siquiera lo hace como como como como una exigencia al funcionario lo que le está exigiendo es que le brinden de lo que él se ha robado bueno, pero está bien o sea, está si bien eso es parte por, de la indignación es una forma de o sea, verlo eh, él lo que quiere no le eh, furbio, es que él sea muy imposible. Es imposible lo que pasa. Ahora, es que él no debió hablando, reaccionar de esa forma. Eh, y quisiera que me lo coloquen ahí para que la gente lo, lo, lo lea, él el cree. artículo, y que vea eh, los límites que le pone. Dice ahí que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones en cualquier medio, sin que se le pueda establecer censura previa. Ahora bien, el párrafo, en lo adelante. Pero el disfrute de esta libertad es se es, es, está respetando el derecho al honor, la intimidad, así como la dignidad moral de las personas. Y ahí es donde yo quiero poner un freno. Claro, a usted, eh, eh, a cualquier funcionario le podemos hacer lo que sea en la calle. Por eso no se le puede reducir la presión a nadie. Por eso no toca la está, dignidad de Camacho. Porque, sí, no, o la de su familia. Él no, pudo haber estado acompañado de su familia no, y tú estás afectando no, no. el interés, además del de él, el de su familia. Ahí es que yo quiero entrar. Entonces, ¿dónde debe ser? Bueno... Camacho no tiene autoridad para someter a nadie a, a, a reducir la prisión y entonces debe utilizar los mecanismos Óyeme, óyeme. A es ladrón, estuvo preso en una ocasión por robo, salió con una libertad condicional, consiguió un trabajo, hizo vida, y alguien 10 años después, 10 años después, hizo vida normal, trabajó uh -huh. honradamente. Y alguien 10 años después en el estadio le dice que usted es un ladrón. Afecta la dignidad de A. No, bueno, pero en ese caso... en ese caso lo fue. ¿Eh? En ese caso lo fue, en este caso, independientemente de lo que se pueda ver, hasta ahora no ha sido demostrado... Eh. Pero, pero lo, que tú, tú, está lo, está lo, lo que tú te pierdes a es que Radamé, Camacho, Chancleta, Samurai, es funcionario público, pero, pero y lo pagamos nosotros, ya la, nosotros ¿qué es lo, que, nosotros que tú lo pagamos... A fin y que, que, que a Camacho cada, a con cada su ciudadano murai. dominicano tiene derecho a interpelar a sí. cada funcionario. Y si no quiere que lo interpelen, que no sea funcionario. Lo dice Bueno, es un caso bastante... Es complicado. ¿Lo dice? Eh, señores, hay un mí que ya El límite que establece la Constitución... Me guíen en el parque si me lo demuestran. A la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Es un límite que únicamente, únicamente puede ser apreciado por un juez. Eh, sí, pero en este caso, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una, una opinión sobre eso. Sí, el pero caso. cuando te digo eso, que tú, tú puedes decirme... Le violaron el honor eh, a qué sé yo que a él. Es un juez que y, tiene y que... Y por eso que dijo que él debió, eh, si él se sintió, por ejemplo, eh, ofendido, ah, sí, correspondiente. Deb, de, debió reaccionar... Sobre, esa, sobre la base de que le ofendieron el honor, no puede no meter a nadie preso. Exactamente, del ah, mecanismo no, correspondiente. Y por eso digo que lo de, la, lo de la prisión es un exceso también. Señor, Haití ya lleva varios meses sumido en un conflicto... Eh, Extremadamente violento. Y hay que ver estas manifestaciones haitianas, señores, cómo este pueblo se une para salir a las calles. Y ellos. Pasando trabajo que están. Sí, sí, no, claro. Están demandando la salida de su presidente, Jovenel, Jovenel Mois, o Moisés, como quiera, ¿verdad? Eh, Mois. Denuncian corrupción, elevada inflación, falta de productos de primera necesidad, no hay gasolina en Haití. Y el pueblo se ha tirado a la calle. Han salido, incluso, han salido incluso a buscar al presidente para matarlo. O sea, sí. Eh, hace, hace varias semanas Eso vi una publicación de, de una amiga que tenemos en Haití que nos mandó un post que decía Operación Caché. O sea, operación de buscarlo a él. Y, do, y, y donde, lo, donde lo encontraran ya tú uh -huh. saben, liquidarlo. Entonces, veo que es en, en el día de ayer el presidente Jovenel eh, pedía ayuda humanitaria para que fuera. Entonces, me llamó la atención de que Estados Unidos estuviera peleando hace unos días por llevar de manera obligatoria ayuda humanitaria a Venezuela, que el, que el gobierno no la quería. Este le está pidiendo y nadie le hace caso. Entonces... <risa> a por, sí, sí ¿a qué le, No no no queremos ayuda, y entonces Estados Unidos la quiere llevar obligado. Entonces, en este caso, están pidiendo ayuda en, en Haití, pero nadie, nadie se la quiere la llevar. Y mano, sería importante verdad que... La ONU, todas estas, eh, todos estos organismos internacionales intervengan en esta situación ¿Por qué? señores, dos millones de niños, y sí, eso es en Haití, la gente con unos que quisiera investigar eh, por qué lo de las ramas, ellos siempre utilizan rama como un símbolo, vamos mm. a investigar esa, esa, esa parte de la idiosincrasia haitiana, dos millones de niños con más de dos meses sin clase, y esto es grave. Eh, tanto para ese país como también para nosotros, porque eso implica que va a continuar la situación intensa ya y además de que la calidad de vida de, de los haitianos va en detrimento, lo que nos afecta a nosotros de manera directa. Eh, más de 20 muertos en dos meses y más de 100 heridos. Eso no se cuenta pero, porque no son blancos. Sí, pero tú sabes qué, cuál es la peor parte, que hay una violencia de pandillas ahí. Ya cinco personas en estas últimas dos semanas han sido descuartizadas. Oye esto, o sea, cinco, cinco descuartizados, o sea, lo agarran en la calle y lo descuartizan. Incluso uh, antes de ayer, una persona que supuestamente se le acusaba de haber ultimado a uno de los manifestantes, lo, él se, se resguardó en una banca de lotería. Y lo agarraron y lo lapidaron. Sí. O sea, lo mataron a pedradas y a la, palos. La turba, cualquier información sí. que se dé ahí. Entonces, esta situación se así, realmente eh, es peligrosa. Multa, porque este ambiente es el propicio para que se fraguen ahí, se crear esos, ese tipo de movimientos que pueden traer inestabilidad en la isla, no solamente en, en el pueblo haitiano, sino también en, en la República Dominicana porque pudiera estar afectando esta zona fronteriza donde el gobierno dice que tiene que está resguardada la frontera cosa que yo no creo oye Yeyan, eh, dentro de, de la filosofía política, de ajo. dentro de la filosofía política se establecen distinciones entre las instituciones que crean los gobiernos y los estados para regir la vida de los ciudadanos y las manifestaciones espontáneas del pueblo se tiene pensado que las instituciones son una forma de garantizar la vida de la gente o de los dirigentes que abusan de su pueblo. Mm -hmm. Cuando un pueblo se tira a la calle, como hace Haití, como está haciendo Chile, como estuvo sí. a punto de pasar en Argentina, es la expresión Bolivia. más genuina de poder, porque cuando se habla de que el poder lo tiene el pueblo y de que nosotros el, el, el, los otros lo que son representantes del pueblo... Es el pueblo el que está pidiendo, por encima de las leyes, por encima de las instituciones, por encima de la ONU, un cambio. Sí. La forma en que el pueblo reclama esas reivindicaciones no pueden ser tuteladas en una ley. Y quizás, en muchas ocasiones, esto se puede hoy feo para la gente que son muy sensible... A nosotros nos ha faltado eso como dominicanos. Sí, eso, nosotros eso nos hemos yo. llenado de millonarios, de corruptos, de ricos, de narcotraficantes, de militares que hacen lo que quieren. Porque este pueblo se adormeció, este pueblo se volvió una mierda. Y me perdonan las palabras de esta sí. hora. A nosotros nos hace falta quizá un poquito de esa virilidad que tiene un pueblo que se está muriendo de hambre, que ha tenido que 64 intervenciones, que tiene a la ONU que se va, que fueron los Clinton y lo debataron pero tiene la habilidad de salir a la calle y de decir, se acabó claro, esto. Y, y hay que ver esas manifestaciones. que, que la nada más con ir al, ahí al, al sí. Congreso y a los sí. tribunales no se está resolviendo Miren nada. Miren qué manifestación nada. tan masiva nada la de resuelve. los haitianos. Y ellos lo hacen en un ambiente incluso hasta hasta eh, alegre. Festivo, van cantando, festivo. festivo, van cantando, van bailando. Y esto, eh, fíjense como incluso han, han Dios, atacado iPad, las, las instituciones, maritín, incluso la embajada canadiense, le pero prendieron una, un, un neumático en, en, que... la, en la parte en la entrada. Claro, claro. Y Exacto. hay que ver, señor, esta situación. Pero sería bueno buscarle una solución, eh, y, y ojalá sea el mismo pueblo que, que, le, que, la, que la que la que la busque esa solución claro. y la lleve a cabo, así como establece Sócrates, pero hay que tratar de que se solucione pronto, porque esto puede causar una inestabilidad no, y no solamente lo, nosotros, en Haití, sino nosotros vamos a, estamos a nosotros chupando. nos afecta sí, sí, nos a afectar. Claro, de manera ya, directa no a afectar, ¿no? el vecino. Eh, de mañana